Medimente, meditación para principiantes. Si logramos entender la existencia real cuando meditamos, encontraremos que el tiempo que hemos perdido en realidad lo hemos ganado. Ganaremos en organización, en efectividad, en verdadero entendimiento de lo que hacemos, en energía y predisposición para hacer solo lo que queremos, en sabiduría para distinguir, en humildad para respetar, en paz para vivir lo que nos toque aquí y luego continuar. Treinta años de experiencia Reunidos en un texto teórico y práctico, una forma de cambiar nuestra vida interpretándola como corresponde y de acuerdo a las leyes de la naturaleza.